Hay muchos negocios que están en medio de la pandemia cayendo, pero también hay muchos negocios que están surgiendo. Muchos negocios que están surgiendo. Entonces, yo quiero que mi negocio caiga o que crezca. Entonces, si eso es lo que yo quiero, comienzo a trabajar en lo que necesito. Y no tener excusa de que las redes sociales para la gente joven, que esté muy complicado. no, excusa no se, En esta época no se permiten las excusas. O lo haces o desapareces. Y vas a desaparecer en tu sillón viendo Netflix o vas a crecer eh, aprendiendo con todos los tutoriales que hay en, la, en las redes sociales eh, una nueva forma de hacer negocio. ¿no? Cada historia que te traemos está llena de anécdotas, ilusiones e incluso tropiezos, pero tienen una sola finalidad, inspirarte a construir tu propio sueño como lo hace en esta oportunidad Adolfo Prescott. Fundador de la agencia Prescott y Asociados en Panamá. ¿Cómo inició ese sueño de ser un agente de seguros? Empecé eh, de una forma bien básica, sin carro, sin ningún tipo de recurso, sin, sin ningún círculo de amistades que me pudiera servir como base de datos o como cliente, pero con un sueño muy grande, ¿no? Un sueño de poder alcanzar esas esa metas que uno se va proponiendo, que se va imaginando cuando es, cuando es niño, ¿no? Yo siempre imaginaba al profesor que era compañero de mi padre, que iba siempre echando los puestos de su viaje a Hawái, de su viaje a, a diferentes partes del mundo, y siempre se le veía muy cómodo económicamente. ¿no? ¿Quiénes han sido sus referentes en el sector asegurador? Nuestros gerentes iniciales en la carrera, gerente de la agencia, el señor Gabriel Mata, que fue un, una persona muy estudiosa, un, un excelente ser humano, esto, y él siempre nos decía, Recuerdo que decía en las juntas de agencias, cuando no tenía los resultados de la agencia, y decía, no hay nada más triste que ver tanto talento desperdiciado. Entonces sabíamos que éramos talento, pero no estábamos haciendo las cosas que teníamos que hacer. Entonces siempre recordé esas palabras y no, yo no voy a estar desperdiciando mi tiempo. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para conseguir mis metas. ¿Cómo inició la historia de amor con su esposa, quien también es su socia? A mi esposa, maite eh, la conocí en una oficina de seguro. Ella trabajaba en una firma de corredores de seguro y ahí fue que nos conocimos. Así que eh, ya el seguro entró también en la parte eh, familiar, ¿no? ¿Cómo ha sido construir este sueño en pareja? Y la verdad que eh, el tema de, de pareja y, y, y trabajo, nosotros lo hemos, hemos llevado bien, lo hemos manejado bastante bien, no hemos sentido... Esa, que, que, que ella se ta, que estamos invadiendo, que, que se está eh, metiendo en mis cosas ni yo en las cosas de ella, estamos, la verdad que, que para mí ha sido muy bueno, la verdad ha sido muy bueno y no hay nadie que va, que va a proteger tu negocio como tu esposa, nadie lo va a hacer mejor que ella, así que esa parte también, ella da el 100% de su negocio, yo doy el 100% de mi negocio porque es nuestro negocio. ¿Cuáles son las bases con las que ha construido su sueño? La responsabilidad es una de, la, de, la, de las bases que viene de familia ya. Ser responsable de todos nuestros actos, de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. No culpar a nadie de lo que nos ocurre, de lo que nos ocurre. No culpar al gobierno, no culpar al presidente, no culpar al gerente, no culpar a la compañía de seguro. Somos nosotros los que creamos nuestro futuro. O somos nosotros los que creamos nuestra realidad. Respetar a todas las personas sin importar eh, su clase social, su Nada, todos. Todos somos iguales ante, ante Dios y respetar a cada una de las personas. Y la pasión en todo lo que hagas. En todo lo que hagas, hacerlo con pasión. Hacer lo máximo que puedas en todo lo que hagas. Siempre dando lo mejor de ti en todo lo que hagas. Eso viene de mi, de mi hogar. Mi papá siempre eh, se apasionaba y, y siempre hacía de todo lo que emprendía, lo, daba siempre lo mejor. Y... ¿Qué le gusta hacer en sus momentos de esparcimiento? Bueno, a mí me gusta la lectura, me gusta mucho la lectura. Eh, eh, me gusta jugar golf, a mí me gusta salir a jugar golf. Eh, cuando tengo la oportunidad me escapo y me voy a la cancha y he hecho mi ronda de golf. Esto Me gusta el entorno familiar, soy mucho de familia, de compartir con mi familia. Me puedo quedar todo el día en mi casa con mis hijos eh, tranquilamente y no me, no me incomoda, no me siento no me siento mal, no soy, no soy de viernes social, de salir los viernes a tomarme los tragos con los amigos, las cosas no, no soy de, no, eso no me mata no me, no, me, no me atrae no me llama la atención, o sea, prefiero quedarme en casa, entre salir con mis amigos y tomarme unos tragos, prefiero quedarme en casa y compartir con mis hijos y con mi esposa, ¿no? Así que soy muy hombre, soy de mucha, mucha unión familiar, soy de casa, soy una persona que siempre trata de estar en su casa, eh, esto, y cuando, eh, eh, Quiero hacer deporte, me voy a la cancha, juego una ronda de gol, me encuentro con alguien allá, me pego y me despego al grupo y ahí hago nuevos amigos, nuevas amistades. Eh, y eso es lo que yo básicamente hago en mi día a día. ¿no? ¿Cuál ha sido su papel en el gremio asegurador de su país? En el año 2015 fui elegido como presidente del Colegio de Corredores de Seguro. Eso, la verdad que tuvo mucho aprendizaje. Ese mismo año, 2015... Mi, mi llegada como presidenta del Colegio de Corredores de Seguros coincide con la aprobación de una ley, la ley 23, que era la ley que regulaba todo el tema de blanqueo de capitales en Panamá. Eh, así que nos tocó meternos en, una, en, la, en la parte de reglamentación de la ley. Tuvimos eh, varios, varias personas involucradas en, ese, en esa reglamentación de la ley 23, que es la ley de, de blanqueo de capitales en Panamá. Y salió como resultado, sí son muy buenos aportes y tuvimos muy buenos resultados como corredores de seguros. La verdad que defendimos mucho de los intereses de los agremiados. Esto, y también nosotros como presidente del gremio de corredores de seguros, tratamos siempre de darle valores a nuestros agremiados con capacitaciones, ofreciéndoles siempre las mejores opciones de, de, de tecnología esto Y siempre educando al corredor de seguro, eh, involucrándolo en el sistema de gremios. ¿no? Eh, también me tocó participar eh, en un comité cuando se estaba creando o haciendo la nueva ley de seguro. Se fue en el año 2012 la nueva ley de seguro. Esto, así que formé parte de un comité eh, de corredores de seguro donde se trabajó el, el proyecto que hoy es la ley de seguros, así que también tuve esa oportunidad de aportar mi granito de arena en esta ley de seguros. Y eso también te llena de satisfacción, porque estás aportando a tu gremio, estás aportando a tu sector, estás, estás, estás aportando a, a tu país. Y es muy bueno cuando ves los resultados decir, bueno, yo participé en eso. Ah, pues yo pusiste esta partecita aquí, la, la, la, la, la agregué yo. Esto... Así que también es otra satisfacción que uno tiene la vida, no es nada económico, es una satisfacción personal que uno va teniendo de poder dar un poquito más de lo que uno tiene y, y poder brindarle eh, unos conocimientos, los conocimientos que uno tiene a, a otras personas que, que están iniciando en la carrera. ¿Estaba preparado para una pandemia como esta? Afortunadamente, hace tres años aproximadamente, nos encontramos con la plataforma de Sobseguro. ¿no? Así que con esa plataforma eh, Fuimos pasando todos nuestros expedientes digitales eh, y de verdad que ha sido fantástico porque no hemos tenido que ir a la oficina. Todo lo tenemos, donde sea que estemos, toda la información la tenemos. O sea que la oficina no ha sido necesaria para mantener nuestro negocio andando. Así que gracias a ser su La verdad que después cuando me presentaron seguro fue algo rápido, no, fue, no tuve que, que ser... Es, no tuve que ser tan experimentado en sistema para poder entenderlo y conocerlo. De hecho, yo creo que yo no tomé ninguno de los cursos y yo entro a Subseguro y veo todo lo, todo lo que mi cliente requiere. Así que he tenido menos tropiezo que otros colegas en ese sentido porque ya tenía el soporte eh, de una plataforma que me pudiera brindar eh, todo lo que yo requeriría en la oficina. ¿no? Todo, todos los expedientes, todos los correos, todos los archivos, todo lo que tengo ahí. Así que... Eh, Inconsciente, así, si, si estábamos preparados para una situación como esta a través del sistema, estábamos preparados. La verdad que, que, que esa es mi tranquilidad. ¿Qué consejo le daría a ese agente que está comenzando su carrera? Ser perseverantes, ser perseverantes y también tener los números. ¿Cuántas personas tengo que llamar yo para conseguir una cita? Saber ¿Cuál es, ¿Cuál es mi, mi ciclo comercial? Hay muchos agentes que ni siquiera saben cuánto es su ciclo comercial, cuáles son sus números, cuáles son sus promedios. Si yo sé que tengo que llamar a 10 personas para conseguir dos citas, entonces llamo a 20 personas. Entonces tengo que saber y conocer mi negocio, conocer mis habilidades, conocer mi capacidad y no, y no dejar de, de, de insistir, de tener siempre tu sueño presente y también tener claro el precio que tienes que pagar para alcanzar ese sueño. Yo tengo que pagar un precio. Este es el precio. Bueno, vamos para adelante. Vamos a echar para adelante con este, con este sueño. Y que venga lo que venga, yo voy a conseguir mis objetivos, ¿no? forma de negocio. Así que invitar a todas las personas que comiencen a digitalizar su negocio, que comiencen a entrar a plataformas como Zoom, plataformas como WhatsApp, eh, Facebook, Instagram. Estudiar, aprender cosas nuevas esto, y no quedarse atrás. ¿no? Hay muchos negocios que están en medio de la pandemia cayendo, pero también hay muchos negocios que están surgiendo.